¡El ver, dulce! ¡Galletas de shin ¡Oh! Y yo tengo pato aún en la boca ¡Galletitas! Eh... ¿Alguien va a el baile del culete? ¡Uy, oh, mira! ¡Un cromo! Vale, ya tengo el cromo y aquí que ruren galletitas, toma A ver, huele a galletas ¡Gracias! Menos mal que no huele a la pato <risa> ¿Te imaginas la abre y pequeñas patitas de pato? No sabemos con qué es que están hechas a me ver está si está de patito, A paso. ver, venga, voy a sacar una puerta. ¿Puedes? ¿Supongo sí, mira, son formas de estrellitas. Me recuerdan, pero... A, a unos las... cereales, ¿no? No, no, no. no son no. cereales, sí a... ¿eh? Las patatas esas que comemos de que... ¿Jumpers? Sí. ¿Son jumpers? Ah, la forma de los jumpers, ¿no? Ah, es la pues forma a... de los jumpers. Ah, ¿no? La forma, ¿La del forma jumper? de jumpers, pero, pero de hecho yo... sí, pero... A ver, venga. Está buena. Me gusta. Me encanta. El problema es que me comería toda la bolsa en un momento. Muy Yo le doy un 10, un sobresaliente una matrícula. Muy bueno. Tiene un 10, bueno. están increíbles. Un diez, sí. Yo solo quiero saber qué cromo me ha tocado. Gracias, producción. No lo cortes. Uy, estoy temblando y todo. Ah, <risa> ¿qué ¡Nervios! ¿Qué será? La emoción. Pero que sea un tatuaje. Sí, que sea un tatuaje. ¡Es el piloto! <risa> ¡Es el piloto! Ah, mira, qué bien para... Para Ay, la nevera. Por sí. te. quiero otra, está buena. <risa> Después de lo, de lo que hemos pasado con las patas de pato. Ay, está bueno. Ay, qué, qué tortura. Jesús, Dios. No, hay que guardar para 10 ¿eh? de 10, sí. maravilloso. Este Fantástico. Bueno. A ver, 10 de 10, bueno. A ver, está... Está, bueno. o, está ¿Sabe, bien. Sabe una mezcla entre los... Choco crispies estos y gusanitos de. ¿Lo, lo hacéis, a, lo hacéis a posta, nos dais primero mierda y <risa> después nos dais lo bueno. Mejor, así acabamos con buen gusto. ¿Así? Bueno, no, que no. Sí, sabe, a este le voy a dar un 10. ¿Y tú, ¿tú? es tío? que sabes muy bueno. Sí, está muy bueno, que... pero tampoco es para darlo Me levantaría un 8. Por 8 la mañana, un vaso de leche, pum. Bueno, hemos decidido hacer otra ronda. Claro, que sí, pues está muy ¿Otra bueno. Otra capa. Un 10 Siguiente. Bueno, bueno, bueno, por fin las cookies con mochi, que son los chips, no diremos lo otro. Pero Esto es un poste Taiwanés. Ay, Ay se parece a la, la, la, la textura a la de los pollitos. Se parece de la estos? de la caja. Es un mochi. No, a ser no mochi? digo la de los mochi, digo los pollitos estos. Lo no único gente que hay son las pirutas de chocolate. Pero está muy bueno. Seguro que ¿A la, no, a pues es A mí lo único bien. que me ha decepcionado es por de de grellar, que es la cosa. Pues se la pasas A Ciruela. Sabe Ciruela, que les gusta mucho la Ciruela aquí. Sí, ¿sabe? ve un poquito de eso. O a... pasa, o algo así. O oh, pasa, pasa. Está muy bueno. ¿Sabe está bueno. Que pasa? Mm. Por lo general, los mochis son muy secos, y cuestan, pero esto está muy bueno. Ah, vale. Bueno, yo le doy un 6. Yo, yo le voy, le voy a la ciruela. Pues chocolate. Yo le doy un 8. Miros, de chocolate. A lo mejor es por la honey. Pues el Ayer miel pues de Y vamos con bueno, los... Lo siento. Mm. Está muy bueno. Yo le doy un 7 y medio, te a 8 Porque no soy un fan del mochi, pero esto está bueno No lo pues, no es lo primero que elegiría Pero, pero está bien O sea, a mí me ha gustado bastante ¡Más galletas de sinchar! Mmm, <risa> uh, sí Kit Kat de té verde, creo Que te matcha Te matcha Toma, te matcha Te manchas, te limpias Muy bien Vamos a ver, te té pues si es un Kit Kat pues, tiene que saber a té Pero creo que hay varios Kit no o sé, sea, creo que hay varios tipos de KitKat de té verde y creo que este es el que tiene esto, un sabor un poco es más fuerte. muy, muy asiático. Me gusta, no es lo mejor que he probado en la vida, pero a mí me gusta, porque esto lo acompaña con una infusión de té verde y esto la hostia. ¡Uh! El crujito de Kit Kat? Sabe mucho, sabe fuerte, como tostado. Sabe como tostado. Para nada, Mira, este sabor eh, con el, no, el es que está tiene, rarísimo. La orquesta del te... interior de los es lo mismo, pero ¿Sí? el sabor es. Vale, es como un chocolate blanco con tonos de té verde. Es como comerte una hoja tostada. A mí me gusta. Tanto como bueno o no. O sea, A mí sí. Tiene chocolate blanco claro y tiene la típica galera claro. del los Kit Pero es cierto que el té matcha si no te gusta, pues tiene un sabor desagradable. ¿Has comido sin matcha? A mí, como el té matcha me gusta y el polvo de de. Es me que no canta, lo entiendo, es como si cogieras una hoja y estuvieras. Comiéndola. No, no tiene nada dulce la galleta. Sí, no. que igual todavía tenemos la entre. Oh, me voy a comer un KitKat este Sí, no, sa no, sea, no, no, sabes, no sabe para nada dulces. Dulces. dulce. No es dulce. Pondrá KitKat es su nombre, pero saber. Sí, que parece que lleva chocolate tascura, blanco, pero. No es dulce. Ahora todos sabemos que podemos mandar a ver, ¿eh? a pastar. Es verdad. Es la única que le gusta, ya está. Bien. <risa> De, Uy, madre mía. dentro de los de lo amargos y tal que se si te... puede dejar yo le daría un cinco, no me lo como con disgusto pero es no, un sabor no, muy no lo elegiría es un sabor muy maduro vale nosotros sí, no somos claro. maduros para nada pero así no. que igual es un sabor sí, de, en plan sabor de gusto adquirido que conforme más lo comes más te gusta en plan, ah, en plan las anchoas eso puede ser Aún así, un 6 eh, se merece. ¿Está? No, no, no es desagradable, ¿eh? No, no es desagradable. Yo pongo un 4, no me ha gustado, pero tampoco es que esté. Bueno, no, la media. Más. Yo sí, un 9, ah, yo no. Ah, yo le doy un 1. No, un 0, la he escupido directamente. Un 6, tampoco no, está mal. Un 2, bueno. mejor. No se deja comer. Uh, Esto es. Boli. Mochi, mochi de Vas. frutas tropicales. Bueno, ahora que vamos a probar los mochis estos, ¿no? Estos eran los de fruta de la pasión Lichi, ¿de qué es el tuyo? ¿Dónde, dónde aquí, lo pone? Aquí, aquí enfrente El mío no pone nada A ver. El mío pone eh, tropical no fruit mochi No pone nada mochi. Es el mochi no sorpresa, si felicidades cambia. Puedes ir a la fábrica de mochis ah. La textura es agradable, la verdad, es muy blandita mm. es como comer teta Está bueno El mío me gusta, día... como antiestés Mola, a ver si... Sí. Es que esto es como una tristeza que te pasa todo esto el día toqueteándola, ¿eh? Es una, una sí, sí, sí. Mira, y, esta, y esto es a es Notas un liguillo dentro que se les corre con los dedos. ¡Mira! Ah, es que el profesional. Mm. Ah, eso, probé una es vez... Es súper agradable de tocar. Sí, sí es, su... una chico, es muy mono. Bueno. Eh, me vez suele un montón. No sé qué es. Mira, fíjate, tiene la capa interior esta. Se puede separar. Que está todo el sabor Yo a este, a esto yo le doy un 10 porque es gracioso, divertido y está sabroso Para toda la familia Claro que sí, chavales eh. Mira, si pegas un poco hace un huevo frito por dentro Porque es blanquito y marrón, así Me ha gustado eh, pues está bueno, eh, me ha gustado No soy muy amante de los mochis Yo, por la textura más que nada, pero está bueno eh, está yo le igual, doy eh. un... Un 7 Yo le doy un nueve y medio. Pues está bastante bien. A ver, lo que sí que me doy cuenta es que los heréticos se guían, no sé si más por la textura que por lo que es el sabor. Porque A ver, la textura de los mochi bien. si no estás acostumbrado, es, es, es, es raro, muy pero... muy el sabor. No, pero es está guay. Está muy bueno y además, ¿son tan pequeñitos? Sí, claro. Es muy agradable de comer. Sí. Yo le daría un 7. Oh. le daría un 8, el mío está muy bueno. A mí pues, también me ha gustado un 8, me parece bien. Con Jelly Drops. Es caramelo de sabor a maíz. Caramelo de maíz, ya. Que lo eligió nuestra querida Momo. Mira, esto lo elegí yo. Esto es eh, caramelo de maíz. A ver, huele a maíz, por ahora cumple el objetivo. Entonces ya por ahora tiene un 5 porque huele. No, mm. no esto tiene un 5. ¡Ha bajado el 2! <risa> ¡Oh son blanditos. Blanditos por fuera, pero después... de. Ves... Oh, no, no. Estoy haciendo blanquito por dentro. Mm, son blanditos, pero el no me mola mucho. Porque es demasiado. Me encanta, eh. Es demasiado. Mm. Es como gelatina, pero un poco más duro. Mm. Está muy bueno. Y no está malo, pero tampoco tiene mucho sabor. Sabe totalmente a maíz. No es nada dulce, yo no lo veo nada dulce. La verdad dulce. es que tiene más sabor a maíz de que me esperaba. Sí, sí, sí. Para mí no sabe tanto a maíz. Yo esperaba un rollo maíz-maíz. No, el maíz. Pero sabe más a maíz dulce. Al maíz dulce típico de aquí, de bote. Entonces, a mí personalmente, como el maíz dulce no me gusta, pues. Le doy un guazo. Yo no, yo un 6. A ver. Era, no lo yo, gusta. Gusta. yo le voy a dar un 5 porque realmente promete lo que cumple, o sea, cumple lo que promete, entonces, pues mierda, esa. Ya está, entonces un 5 por eso. Y además, bueno. No me gusta nada. Está uh, bueno. Es súper muy, muy bueno. cargante. Yo lo dejo vale, ¿eh? ah, aquí. con. con... Eh, Ay, desperdicio humano. Yo le daría un 6, yo 7. doy un 7. Yo le doy un 5. Oh, yo un 9. Está muy bueno, lo siento. No, no, no sabe nada. Y hasta aquí el vídeo de Frikis y Cámaras de hoy Espero que os haya gustado No os olvidéis de seguirnos en Facebook, en Twitter Y bueno, cualquier cosa En los comentarios podéis dejárnoslo Denle like no. y, y suscríbanse Manita arriba. Y arriba Campanilla para notificaciones y esas cosas Admitimos sugerencias Chao Adiós. Adiós.